Muy buenas noches o tardes, donde sea que se encuentren. Eh, mi nombre es Marcela y como cada martes estamos compartiendo con ustedes eh, algún tema sobre el desarrollo personal. Eh, y hoy nos toca hablar sobre el yoga, el yoga que es una palabra muy ancestral, muy antigua, y que se han escuchado tantos beneficios al respecto. Pero en el caso de hoy vamos a hablar del yoga como la meditación, y estamos hablando específicamente del raya yoga. Y este, en el caso de esta práctica tan ancestral, a pesar de que hay tantos diferentes eh, beneficios para el cuerpo, para el ser, etcétera, hoy vamos a hablar muchísimo sobre eh, la influencia de, de lo que tiene esta positividad, la influencia positiva que tiene esta conexión conmigo mismo y con el Ser Supremo eh, en mi vida. Y cómo atraer esta, esta influencia a mí. Entonces, vamos a comenzar la charla de hoy. Esperemos que pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Y es que eh, en el oriente... Eh, el yoga, no sé para los que tal vez no recuerden, porque lo hemos probablemente repetido varias veces, pero el yoga, la palabra yoga significa unión o conexión. Entonces, eh, me fascina esta imagen porque es una inspiración muy bonita de qué es lo que significa el yoga. Esa conexión con mi parte más más sagrada, más divina, mi me lo mejor de mí mismo, como se ha descrito como luz como todas las cualidades positivas que hay dentro de mí. Entonces quería enseñarles esta imagen que es de allá de la India, que a mí me fascina, me fascinó tanto la primera vez que la vi. Y es la imagen eh, de Vishnu, una deidad del panteón de las deidades del hinduismo, eh, el cual lo pueden ver allí flotando tranquilamente, atrayendo o siendo como esa personificación de la divinidad, ¿no? Pueden ver que está en una pose muy pacífica, de paz, tranquilo, ¿no? Pero al mismo tiempo pueden darse cuenta dónde está acostado. Está acostado en una cama hecha de serpientes y esas serpientes no tienen nada de buena cara, ¿verdad? Y es, a mí me, me recuerda muchísimo esta imagen, lo que de verdad significa el yoga, que es poder estar conectados, tan conectados con esa parte, ese potencial interno de nuestro y de, podríamos hablar de, del creador también, que entonces no importa lo que haya a nuestro alrededor, aunque se vea como una cama de serpientes, podemos definitivamente usar hasta lo más negativo para nuestro beneficio, ¿verdad? Como él convierte algo tan temerario como a una cama donde él puede posar tranquilamente. Entonces, esta imagen yo, me gusta traerla cuando siento que vienen obstáculos y, este, y uno tiende a sentir o a pensar o a tomar esta perspectiva de que tengo que luchar contra los obstáculos. Pero cuando uno está en esta conexión del yoga, esta conexión ancestral del yoga, en realidad eh, lo, que, lo que sucede es que tú estás influenciando y cambiando lo que está afuera. Y entonces puedes utilizar todas estas cosas que parecieran muy negativas como una forma de avanzar. ¿no? Entonces inmediatamente al tú cambiar tu perspectiva, estás definitivamente eh, no dejándote influenciar por lo que sea que viene eh, en el mundo, porque como podemos ver, la negatividad, eh, las vibraciones de todo tipo no van a parar, ¿verdad? O sea, el, el gran cambio que el mundo está sucediendo hoy en día es una cosa que tenemos que aprender a vivir con y tenemos que también, ¿verdad? Tal vez utilizar esta, esta propia energía interna y la del ser supremo para poder protegernos y al mismo tiempo pues crear una especie como de refugio para los nuestros a nuestro alrededor, ¿verdad? Influenciar positivamente la atmósfera. Y en esta imagen pueden este pues podemos como seguir un poco comentando lo que les estaba diciendo, que en realidad soy yo en mi perspectiva, cuando estoy centrándome en mí mismo, que estoy siendo consciente de esa luz interna, que entonces me vuelvo eso. Porque, como dice la frase, lo que pienso que soy, eso seré. Entonces, en el caso del Raya Yoga, obviamente que este primer paso es entrar hacia esa conciencia de esa luz y cuando hablamos de luz, hablamos del potencial de paz, de amor, de felicidad. O sea, siempre, nunca perder de vista eso que me hace a mí especial. Y ese primer paso es la antesala para poder entrar a lo que es el tema de hoy, que es esa conexión con la fuente de todas las cualidades. Pero queremos hacer bien la, el énfasis o... Que quede bien claro que para nosotros poder conectarnos con esa energía tan superior, tan pura, tan sutil, primero tenemos que entrar en conciencia de nuestra propia luz. Y eso implica que podamos de alguna forma eh, ver ese, llamémosle ADN espiritual que tenemos y que compartimos con ese padre, maestro, guía, como quiera que le queramos llamar. Entonces, una vez que entramos en esa conciencia, estamos elevando, ¿verdad?, nuestra autoestima para poder conectarnos de una forma más eficiente, más clara, más accesible, más fácil con la luz suprema, ¿no? Entonces, es muy bonito para esto ver que en muchas eh, creencias, tradiciones espirituales se le han dado tantos hermosos títulos a esta fuente a este fuente de cualidades o ser supremo y aquí en esta imagen pueden ver algunos que se le han dado en diferentes lugares del mundo son tan hermosos no si podemos leer el señor inocente sanador el océano de la paz el océano de la misericordia amoroso y desapegado la verdad eh, la autoridad todopoderosa. Entonces, a la hora de buscar reconocer este, esta, esta alma suprema o este ser supremo, esta divinidad, eh, muchas veces estas cosas pueden ser alguna inspiración para recordar quién es este ser, como se le ha recordado, ¿no? Esta luz eterna, esta fuente de luz... Y este, estas pueden ser también inspiraciones para algo que me ayude a, a buscar cómo, qué es lo que quiero experimentar en el yoga, en la meditación. Entonces, de nuevo, yoga significa conectarme con mi luz y luego conectarme con la fuente de luz. Y como damos énfasis en el Raya Yoga, en realidad ¿verdad? Solamente hay una fuente, por eso se le llama fuente y cada tradición espiritual, por eso me gusta un poco esta imagen, eh, ha ido apuntando a ese mismo ser. Claro, cada quien ha tenido su propia perspectiva, su propia opinión, pero al final es solo uno, ¿no? Entonces es muy bonita esta imagen que nos recuerda que al final todos estamos conectados con ese mismo ancestro global, podríamos decirlo, ancestro espiritual. O a veces, como le decimos en el Raya Yoga, semilla de este árbol de la humanidad. Una, como si viéramos a la humanidad como un árbol genealógico. Y aquí vamos a lo que este, queremos darle más énfasis a la, a la sesión de hoy. Que es que la idea en el Raya Yoga es que podamos realizar una, o tener una relación. Así como tenemos relaciones en el mundo con seres físicos. Con hijos con padres con madres abuelos amigos novios y de nuevo como que se vuelve en mi vida como somos seres sociales demasiado importante lo que obtenemos y lo que damos en esas relaciones podemos decir que es una especie de dar y tomar lo que nos hace sentir que estamos expresando lo que somos en este mundo es muy muy especial si yo puedo lograr experimentar todas estas relaciones con este único ser, esta fuente de todas las cualidades. Ahora, ¿cómo es que hacemos esto? Ya vamos allá. Pero en este cuadro lo que les quería mostrar es cómo, ya ven que está eh, cada una de estas eh, relaciones que hemos tenido en la vida. Entonces, debajito está una explicación o ciertas cualidades que yo puedo experimentar en... En, en esta relación, ¿cómo me sentiría yo cuando estoy eh, sintiéndome, por ejemplo, el hijo de un padre, no? Entonces, si eres el hijo de tu papá, eh, en el caso de un buen padre, por así decirlo, te sentirías protegido, seguro, obediente, que perteneces a él, no? Estas son algunas de muchas, pero entonces, ¿cómo sería si experimentamos estas cualidades, pero de un ser que no tiene defectos. Si es la fuente de todas las cualidades, tiene sentido que entonces eh, yo puedo experimentar cada una de estas relaciones, pero al máximo. ¿no? Entonces, la idea del, del, del yoga, del raya yoga, es que podamos eh, por así decirlo, llenar todas nuestras carencias internas con cada una de estas relaciones. Aunque suene un poco interesado, pero de por sí, la fuente es la fuente. La fuente quiere dar, ¿verdad? O sea, es como la característica de la fuente. Está lleno y nunca se acaba. Entonces, igualmente, eh, nosotros estamos tomando beneficio y al mismo tiempo experimentando una cercanía. De, con aquel que pues tenemos, si así se ha sido recordado, una gran afinidad con, ¿verdad? Llámale a través de ese en espiritual aquello que nos hace sentir afines a él o a ella. Porque al final lo que estamos diciendo es que en realidad no hay este género para el alma o para el espíritu o la conciencia. El género es para la parte física. Entonces... Cuando hablamos de que este ser es el padre o es la madre, no es que lo vamos a visualizar con un cuerpo, con nombre, etcétera, específico, pero es las cualidades que emergen de esa relación. Y en algunas puede ser que estemos más acostumbradas a, como por ejemplo, la del padre o la de la madre, bueno, perdón, la del padre en términos de Dios, pero hemos, por ejemplo, alguna mm -hmm. vez considerado la idea de que este ser pueda ser mi madre y qué cualidades emergerían de un ser que está lleno, completo, perfecto, como madre. ¿no? Entonces imagínense qué lindo, porque si hemos tenido experiencias lindas con un ser humano, que no es perfecto, que tiene sus cualidades también, pero que pues, ¿verdad? Vienen en paquete. <risa> Imagínate cómo sería una experiencia de madre perfecta, ¿no? Entonces, por así decirlo, yo siento que mucho de este proceso empieza con la imaginación pura, le decimos aquí. O sea, como, ¿cómo será, verdad? Imaginarme, este, reflexionar al respecto, pensarlo en una especie de estado de introspección, ¿verdad? Internamente. Pero eventualmente, esto me va a llevar tal vez a un espacio de mí mismo muy calmado, muy silencioso, que me va como a empezar a emerger cosas que ya sé, por así decirlo, esa sabiduría interna de una relación que podría ser mucho más profunda de lo que yo me imagino. Y cuando estamos hablando de este ser, muchas veces hay gente que pues tiene sus experiencias un poco negativas, eh, ya sea en diferentes tradiciones espirituales, lo que sea. Pero al final, eh, yo creo que lo que es muy bueno para los que quieran intentarlo es dejar todo eso de lado, ¿verdad? Como todo lo aprendido, como olvidarlo por unos instantes y escuchar a esa parte pura de ti mismo, ¿verdad? Porque se han dicho tantas cosas de esta de esta madre y de este padre espiritual, ¿verdad? y no necesariamente todo lo que se ha dicho de mí es cierto, ¿verdad? Entonces igualmente sucedería con este ser, ¿no? Entonces yo lo que quería pedirles es que eh, si tienen la amabilidad de querer ayudarme a participar aquí, escojan una, bueno vamos a escoger una. ¿Qué les parece si vamos a buscar experimentar a el alma suprema como mi amigo? Entonces, lo que les voy a pedir es que pensemos en las cualidades que me, que me harían o que yo sentiría que son muy especiales en un amigo o una amiga. Y lo que vamos a hacer es que este, en un momento de silencio, unos minutitos, eh, ustedes van a ponerlo ahí en el chat si quieren, qué cualidades es lo que hacen a un amigo o una amiga muy especial? Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a compartir eh, una meditación con estas ideas que ustedes van a compartir en el chat. Entonces voy a dejarles unos segunditos allí para que compartan en el chat y están súper, súper bienvenidas a, a compartir de nuevo lo que les digo, las cualidades que hacen a un amigo o amiga especial. Y ya con sus hermosas eh, compartir de cualidades, vamos a hacer entonces una experiencia basada en lo que se sentiría experimentar a este ser como mi amigo. Entonces, los voy a invitar donde sea que estén, que busquen un lugar silencioso si es posible, o que de todas formas, si no se puede, que vayan hacia adentro. por un instante me doy cuenta que existen vibraciones a mi alrededor de todo tipo las puedo percibir pero escuchando la música, visualizando esa luz interna que me hace ser un hijo del ser más divino. Voy hacia esa fuente de mi propia paz. hay un espacio sagrado dentro de mí ese es mi ADN espiritual Soy una estrella pura, llena de amor, compasión, alegría. Soy un viajero en este mundo y nada me pertenece así que con mi mente en un segundo salgo de esta realidad física hacia la realidad suprema la Eterna. Es como abrir las ventanas hacia otro mundo, un mundo de luz, de paz, un refugio donde me siento seguro protegido por esa paz y me conecto con esa presencia tan sutil de alguien que conozco de siempre muy sutilmente su presencia, siempre leal, me está recordando de mi capacidad de estar en silencio. Aprecia mi silencio. Puedo sentir olas de amor, de respeto. Aquel que nunca podría mentirme. el que es como un espejo quien me conoce mejor que yo mismo siempre listo para escuchar así que tomo su compañía tomo su mano amiga y siento su vibración fuerte como un campo de protección cubriéndome mostrándome que siempre he estado allí mi amigo eterno Un um Shanti, muchas gracias por su compartir, por sus cualidades tan hermosas que escogieron. Espero que esta experiencia haya sido eh, muy poderosa. Y para terminar quería compartirles esta última imagen donde estoy eh, practicando esto tan hermoso. Que en el Raya Yoga siento que es una de las ideas más revolucionarias, pero más hermosas. Que es que si este es fuente de paz es mi padre, mi madre, mi maestro, mi... si lo hago todas estas cosas en mi vida, entonces yo como su hijo, como su nieto, como su eh, amigo, cualquier cualidad que escoja, tengo esa conexión de sentirme familia de este ser. Eso es, crea una cercanía tan hermosa. Y en el caso del padre y de la madre, ¿qué es lo que dan ellos? Una herencia de una forma física. ¿Y qué es lo que le darías a tus hijos como padre o madre? Pues todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Y qué es lo que es la, por así decirlo, esa herencia o esa um, propiedad espiritual del alma suprema. Toda su paz, su amor, su comprensión. Por eso les decía que no hay miedo en sentir que estoy abusando, tomando o que soy interesado, porque es mi herencia. Entonces es el sentimiento de reclamar mi herencia. Como de reclamar lo mío, lo que me pertenece a mí, ¿verdad? Entonces, en esta conciencia es muy hermoso poder este, sentir ese sentimiento de pertenencia y de practicar, sentir esa igualdad. Y no tener miedo, que a veces se nos ha inculcado mucho esto en el pasado, de, de, de, de la culpa, del sentirse juzgado, del que no ser suficiente, del por haber cometido errores. Y es que si este es el océano de amor de verdad y de la paz, ¿cómo nos culparía o nos echaría ningún tipo de maldición, por así decirlo? ¿no? Entonces, solo puedo esperar cosas positivas de este ser. Entonces, espero que, que esto haya ayudado un poquito. Muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios, como les decía anteriormente. Que tengan muy buen día, muy buena noche y nos vemos el próximo martes. Un Santiago.